Bueno, como he escuchado, el parte meteorológico que ha dicho que hace mucho frío, que está nevando en casi toda la parte de España, pues yo me he abrigado bien con este chaquetón aquí de mi querida Valery, que me abriga, porque claro, hay que abrigarse, que luego viene los refrios los gripe. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado a todos ustedes que lo seguís puntualmente. Y la verdad es que parece que sí, que ya ha llegado el invierno. Bueno, lo que hace mucha falta es el agua, ¿verdad? Así que bienvenida sea... ...pero que venga bien ¿verdad?... ...que no haga daño... ...que ha hecho también mucho daño... los granizos y todo... ...pero bueno... ...es una cosa que no podemos nosotros decidir... sino es el clima... ...y vamos a comenzar con esos temas... ...que hemos seleccionado para esta semana... ...vamos a comenzar con un tema muy bonito... ...que me encanta... ...que tenemos aquí... ...a Pepe Fernández y todo el coro... ...que son geniales... ...son y sal... ...que vienen especialmente... Y ...han venido todos pidiendo su día... ...para poder venir dejándolo todo... Para para venir al estudio de televisión pues eh, alegrarnos el día espero que os guste ya veréis qué bonito que temazo nos ha preparado que además él pues compone estas letras la primera sevillana que con la que empezamos Si este va a ser eh, bueno en este programa va a ser la estrella la estrella base va van a ser ellos por supuesto que sí así que un besos y vamos con esta en esto coro maravilloso que no ha delitado con música maravillosa tanto paso doble como se villanas, lo hacen todo genial. A Marbella le han cantado muchas coplillas bonitas. pepe fernández carmona y todo este coro son y sal aquí en el estudio de San Pedro Alcántara para todos ustedes. Fijaros qué espectáculo que nos ofrecen hoy. Hemos empezado con esa Sevillana tan bonita compuesta por él mismo, que tiene muchas canciones compuestas y que me encanta y de verdad sois extraordinarios. más soy aquí, soy del local, sí, soy de Marbella, sí. San Pedro, sois un grupo local que a mí me encanta. Algunos de ellos ya lo conocía yo más estrechamente porque tenemos relación con la peña flamenca, claro, eh, claro. Mari, y bueno, y muchos de ellos también, que eso es todo genial. Sí. Y ahora pues te vamos a hacer una entrevista. Cortita, bien, cortita, no muy, muy larga, bien, porque los vuestros más del cante, guitarreo y todo esto que a mí me encanta también. Sí. Pero bueno, cómo nace este grupo, cómo nace. No también, también transmiten muy bien, Pepe. Muy bien. Cuéntame cómo nace, cómo nace el coro. Pues el coro nace por una circunstancia de que yo me jubilé. Yo andaba en un dúo, siempre he estado tocando, la música es mi vida, ¿no? Y entonces me jubilé y ya me quedé un poco más espaciado, dejé la música a nivel de económico y todo eso, entonces digo, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Entonces había un grupo de personas que me dijeron, ¿por qué no hacemos un coro? Y me animaron, venga, vamos a hacer un coro y por lo menos estamos distraídos, tenemos hermandad, y digo pues no lo habéis pensado más y empezamos por ahí. ¿Con cuánto empezaste? Cuánto ¿cuánto éramos unos, aproximadamente unos seis personas o Bueno, aquí. hasta el día de hoy, que soy ya, ¿cuánto? Porque faltan dos, ¿no? Me habéis faltan, dicho faltan dos del grupo de sí, componente faltan dos. Falta Carmen y Antonia, que por circunstancias personales pues no han podido... Le mandamos un beso de todas formas, ¿eh? Supuesto, a Carmen y Antonia, por supuesto, por un beso supuesto. Y entonces formamos este grupillo, empezamos a ensayar Tuvimos mm. muchos problemas, muchos problemas para desarrollar esto eh, nos encontramos con muchas trabas, pero al fin de cuentas fuimos ahí manteniéndolo, de hecho ensayamos hasta en sitio, en, en, en un sótano así de reducido, un pequeño. Y pero con eso no era es suficiente, ¿verdad? Con sí, las ganas... Pero teníamos y... ganas, teníamos ilusión. Y, eh. ¿Y tenéis mucho son <risa> <risa> Me encanta Total, el nombre del grupo. A, ¿eh? a partir de, de esto, pues, en, en cierta manera nos vimos obligados a formar una asociación. Porque si no, no teníamos derecho a locales, no teníamos derecho a nada. Entonces, para que tengáis derecho a algo y a, a pedir, tenéis que formar una asociación. Claro, a cuanto pues, más papel y más derecho. Entonces, <risa> exactamente, entonces formamos la asociación Sonizar, en la cual ahora tenemos el coro, tenemos también una rondalla de Pulso y Púa. Y también enseñamos a quien quiera aprender, pues también le, le damos clases. También. Y ahí estamos, entonces, y ahora ya pues, llevamos ya aproximadamente tres años. Eh, ...en los cuales pues cada día van, claro, van mejorando, ¿no?... ...porque ninguno éramos profesionales hasta este grado... ...y ahora pues la verdad es que va sonando el corillo... ...a mí me está gustando, <risa> tenemos muchos fallos... ...pues suena bueno, genial, suena genial... Una cosa más importante que la música y que el coro y que todo... ...y es la hermandad que existe ahora mismo en el coro... ...existe mm. una hermandad muy bonita... Eh, ...tenemos toda la alegría del mundo para ir a comer a un sitio, para tomar café... Una piña, lo que se dice, vamos, una piña, así una piña toda. Y eso es muy bonito, eso es bonito. muy bonito, cuando hay hermandad y, y las personas nos apreciamos... ...nos creemos, nos aguantamos todos lo todo lo los defectos que podemos tener, pues la verdad es que se siente uno bien qué bonito <risa> usted me disculpe me he un poquito las para esta parte de aquí ¿eh? <risa> que no quiero yo ser mal educada <risa> bueno que también a mí me quería saber qué tipo de música la que hacéis y cuál es vuestro repertorio bueno pues entonces nosotros estamos haciendo estamos cogiendo un repertorio de sevillana y de rumbita intentamos que no sea la sevillana clásica que lleva todo el mundo como es yo eh, soy del sur o algo vamos cogiendo sevillana que a mí me gusta que no están tan sonadas por ahí, y eso es lo que estamos intentando, que sea más flamenquillo que otra cosa, ¿no? Que tenga un puntito alegre, distinto a otros coros, y eso es lo que estoy intentando. Uh -huh. Luego tenemos, vamos, el, el, nos cuesta mucho, porque el compás... ...este es más difícil que el otro, el otro es más seguido ...y nosotros queremos mantenernos un poquito más en este estilo... ...y la verdad es que ahí estamos, en ello... ¿Qué instrumentos <ríe> lleváis? pues estamos Porque llevando veo la guitarra, un... pues si lleváis más ahora instrumentos... Ahora mismo estamos llevando un tambor rociero... Llevamos las dos guitarras, unas castañuelas que las toca Mari, de lujo. De sí, lujo. Que yo ya la he escuchado. Lujo, la pandereta también, la pandereta... Bueno, presentando, ya que está presentándonos al grupo, bueno, que, no lo, que, que conocemos cada, los nombres de cada uno de los muy componentes. Bien, muy bien, pues, el compañero. Eh, empezamos por habla, aquí. Se llama Manuel. Encantada, Manuel. Paco. Paco. Eh, Antonia. Pepa. Espera, Luis, me quito yo de aquí, me quito, me quito. Mati, Ana, Mari, Ana. Lola, Mari, eh, Carmen, Ana y doña Odefa ahí están todos, ¿eh? todo el equipo bien presentado, ¿eh? bien presentado todo, sí, sí, sí. todo el grupo Me un poquito más para acá que te sí, vea bien sí. en la cámara y bueno, ¿dónde había actuado? ¿qué, qué tipo de actuaciones había hecho? Pues, ¿no? ¿y dónde había estado? ¿qué, pues, ¿qué trayectoria la, lleváis? la trayectoria pues empezamos haciendo algunas actuaciones en los hogares también en la comida que le daban a los mayores fue el principio y todo eso y, y ahora pues normalmente nos están llamando para acompañar misa rociera te o sea, llamamos la misa rociera Sí, era de los, de los Romero de la Puebla. Y si nos llaman para una boda o nos llaman para un bautizo, para lo que sea, también vamos. O sea que uh -huh, todo nos que falta. Sí, sí, no. Bueno, Pepe, cuenta, eh... Nos mantenemos en esta línea, ¿no? Uh -huh. Que veo que compones muy bien, que haces temas muy bonitos, como las sevillanas que, que han cabezado sí. el espacio. Pero, ¿qué más tipo pues, de que... música haces? ¿Qué letras? Sí. ¿Compuesto? Uh -huh. ¿Y cómo la escuchamos? Eh, he compuesto baladas. ...tengo baladas bastante, ...tengo unos pasodobles... ...tengo también lo menos tres, cuatro pasodobles... ...le he compuesto uno también a mi pueblo... ...otra San Pedro... ...y... Eh, ...también tengo algunas rumbitas... ...alguna de Cación de otra... ...me la sacado... <risa> ...también hicimos en un momento... ...hicimos una especie... ...que no era exactamente siriota pero también formamos algo similar y compuse las letras y todo eso, o sea, me gusta componer que la bueno, manera que lo hace genial, ¿eh? Porque hemos escuchado la letra de la sirena para Marbella, que sí, verdad sí. que le pueden sacar muchas canciones a Marbella, pero son todas diferentes. La sí. tuya lo es con otro tono también, otro sí. son sí. diferente y, y cantado por estas personas tan maravillosas con esas sí. voces tan divinas y lo bien equilibrado, lo bien conjuntado que suena, ¿sabes? Sí, suena todo con un equilibrio que está. Yo creo que son muchas horas de ensayo, ¿no, sí. Pepe? También. ¿no? no, yo lo que le intento inculcar al coro es que la música se basa en dos pilares y los pilares uno .compás y afinación. Entonces eso es lo que yo intento. una canción, tú pones una canción. que no haya muchos picos. Que, que Tenga afinación las voces. Si hay alguna que se va una amiguita, uh -huh. intento corregirla y ya está. No mal, no. Pepe, es asequible al bolsillo contratar el coro este tan fantástico de Soniza. Sí, es asequible al sí, bolsillo. Decir, ¿es asequible? De, hecho, de hecho, ahora vamos a tener pronto una actuación en el, en el hogar que hay ahí en, el, en la residencia que hay ahí en el, uh -huh. el rodito y no cobramos nada, o sea que fíjate. Bueno, no, hay que cobrar también, hay que mantener bueno, el tipo, no, eso, no, no, eso no está bien, las cosas que se hacen hay que cobrarlas, no, eso es claro, así. Estamos Pepe, a cualquier cosa. Pepe, ¿cómo ves el futuro de los coros? Bueno, también en general, no solamente sí. el vuestro, que yo sé que estáis aquí, como conoce mucha gente, sí. pero el tema de los coros, ¿cómo lo ves tú generalmente eh, el futuro? Los coros son normalmente se forman, más bien que para ganar dinero, lo que se forma es para que haya hermano entre ellos, para llevarse bien, para disfrutar de compañía de amigos. Entonces, eh, los coros siempre van a existir desde mi punto de vista. Los coros, un coro sea rocillero, sea de lo que sea, uh -huh. siempre va a existir. ¿Por qué? porque son personas amigas que se asocian para desarrollar un tema o cualquier cosa. Entonces, eh, siempre va a existir. Luego, económicamente, pues no, que la música no está <risa> pagando dinero. Bueno, ¿qué te parece? si Me ha sido otro temita, que me queda yo enganchada ya con el primero, ¿Sí? y estoy ya deseando que suene esta guitarra y esa voz es tan bonita. Pues y luego me vas a permitir que entrevista algunas de las señoras que están aquí por en supuesto, el grupo, que supuesto. me hablen un poquito también del caché que da esta vestimenta, <risa> estos trajes, ¿eh? ¿Eh? cómo hacen, eh? ¿Cómo, cómo se la apañan. Pues sí. ¿eh? ¿Eh? Claro. Para ir tan guapa. Claro. Entonces te dejo con la guitarra, con este coro maravilloso. Muchísimas claro. gracias, gracias también por venir, por estar aquí y dedicar este tiempo también a todo el público en general, que seguro que van a estar encantado todos de escucharos. <risa> pues pues todo vuestro, el estudio. Pues <risa> <risa> ¡Apártate del camino! Tanto como me quería, la mentira parece. Tanto como me quería, la mentira parece. Tanto como me quería. Tanto como me quería, ya arrojando testimonio, me levanta todo el día. Ya arrojando testimonio, me levanta todo el día. y déjame que siga los enteros de la del lamento, siga, los senderos déjame que siga, de la ...pues tenemos aquí también la voz femenina... ...que es muy importante también destacarlo... ...porque son personas porque llevan también su casa... ...sus labores, su trabajo... ...y además compaginan todo lo que es ensayar... ...y lo que es actuar en diferentes sitios... ...como nos han comentado... ...que ahora mismo están en una boda... ...que están en un bautizo en todos lados ¿no?... ...Mari, Mati, que me alegro mucho de, hola, de te saludaros hola. nuevamente... Muy ...porque es verdad que recientemente no hemos visto... ...también con el homenaje también a tu padre... Madre, ...la Peña Flamenca Maravillosa de San Pedro... ...y también con los Rotarios que está ahí en todo... ...es que no para eso <ríe> mujeres, <risa> sois mujeres que imparables, todas vosotras. Sí, sí, claro. Bueno, cómo lleváis y compagináis ¿no? lo que es vuestra vida con, con también con hacer estas actuaciones que hacéis tan bonitas en diferentes sitios. Pues nada, gustosamente primero de que nos llame y, y después de la compañía, porque eso es lo primero, nos llaman, allí estamos. Pero sobre todo es el ir en armonía, el ir contento, él está todo en unión con armonía siempre. Y yo, ¿cómo lo llevo? Corriendo. Corriendo porque tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, pero a mí una fiesta no me la quita nadie. Entonces más chucho, más aprieto y aguy, hay que sacar tiempo en esta vida para todo. Sí, es verdad, hay que querer es poder, ¿no? Si <risa> sí, sí, no siempre, querer es poder, siempre, ¿no? Siempre. Y tú, Mati, como llego un imaginar? poquito más relajada, porque no trabajo y entonces pues tengo tiempo, la verdad, y voy muy gustosa porque yo no soy de aquí. ...soy de Córdoba... ...pero bueno me han acogido como vamos... ...de aquí vamos... ...perfectamente yo estoy muy contenta de haberlos conocido... ...y, y encantada de estar con ellos... O sea, ...claro que sí, adoptada, ¿eh? sí. adoptada ya aquí de la sí. tierra ¿no?... ...y bueno contadme los vestuarios que lleváis, los trajes... ...¿cómo coordenéis también?... ...porque también debe ser complicado ¿no?... ...si es una vez al año... ...que nos vestimos para la feria... ...y lo complicado que se me resulta... ...a es ver que me pongo que si la froncilla no de sé vosotros... ...que lo estáis haciendo más a diario... ...¿cómo se lleva también el tema del vestuario?... Eh, pues lo en armonía se vota, que queremos. Mira, vamos a dar opiniones. Esto, esto, esto. Llegamos a un acuerdo siempre en votación y, sobre todo, en armonía. Pues estamos tenemos una pecha de rey, porque uno dice una tontera, el otro dice otra, y ya el jefe nos dice, No, esto se <risa> pone ordeno ¿no? aquí, no se pegue, no te das por aludido, no. <risa> y después para navidad, pues tenemos otro trajecito también. Para lo que eso que la Navidad está aquí ya mismo, está ya preparando sí, tema sí, de Navidad. Sí, sí, sí, los villancicos están chicos, está muy sí, entrañable. Sí, sí. ¿Y qué sería unas Navidades y sin y esto? La para y navidad. también, especialmente sí, para y la, la, la fiesta, ropa ¿no? de Negro y rojo. Uh -huh. ¿Y dónde vais a actuar? ¿Dónde que vaya? ¿Tenéis ya previsto... Sí, tenéis también. ya agenda ya... ¿O... Bueno, aquí el jefe la está rellenando, porque va por día y por hora. Ya el jefe se encarga de rellenarla. Una aquí, Pepe, ha apuntado <ríe> una aquí también. Apúntala, ¿eh? Vale. Y yo lo que te estaba diciendo antes, que para mí lo más entrañable... Es cuando vamos a, a, aquí a la residencia de personas mayores que yo llego muy contenta y me voy con las lágrimas hartaditas en los ojos porque el rato, la cara de felicidad y siempre te están animando y eso no está pagado con nada, no cobramos pero que, no, que no, eso no está pagado eso con nada eso ya nada. es satisfactorio y yo me lo llevaba a toda eso. mi casa <risa> bueno, los de los palillos, que también te quería preguntar, porque la verdad es que no hay mucha gente que sepa tocar los palillos hoy por hoy Que yo hablo con la gente, incluso que se ha apuntado a clase, y que dice que es muy difícil Hay gente que lo ha tenido que dejar porque dice que es imposible ¿Cómo aprendiste esto a tocar los palillos? Cuéntame que le das tu movimiento, yo, vamos. Yo siempre digo que yo no sé, porque a mí todo lo que sé me sale de dentro el cantar, yo lo mamaba de chiquitito, como te dije, en la peña. Y los palillos, guau, a mí me apuntó mis padres mis padres con dieci, con ocho años a la peña flamenca. Y mi, mi estrella, eh, mi profesora estrella, que le mando un saludo, que para mí es un amor. Pues ella siempre puede pa, pa, pa, riar, riar, Y ya, ahora si tienes oído, tú te tienes que acoplar. Eso es como el cante, si tú tienes oído y te fluye, te fluye, o oh, si no a otras personas pues, le costarán más, como las parmas y todo. Yo toco un poquito el cajón, nadie me ha enseñado, yo toco las parmas, nadie me ha enseñado, yo canto y de oída, ahora estoy con Pepe Ortega también, que me están también enseñando, con mi profesor también Pepe de aquí del, del coro, a intentar introducir, porque es lo que dice, el que canta de oída, o se va por un lado o se va por otro, entonces pues ellos intentan... Reconducirme uh -huh. a todo eso y las castañuelas igual. A mí me se toca un paso doble y me sale. ...toca una rumba y me sale. Pero yo no te puedo decir, me han enseñado a tocar paso doble ni rumba en ese villano. ...qué arte, art, qué arte... arte. ...que tenéis toda arte. de verdad, qué maravilla... ...y lo que sea, Pepe, una, ya es una hermandad... ...es como hermanos todos... ...os compagináis divinamente, os organizáis... ...y vais a todos lados juntos... ...a eso. comer, os va a agafar, ...no solamente sí, sí, sí, para actuar. en eso un hincapié... ...que yo cuando alguien me dice... ...oye niña, que os he escuchado en tal sitio... ...que me encantáis... ...yo puedo ir y le digo, mira... ...las puertas están abiertas para todo el mundo... ...pero lo único que se pide... Primero, buen corazón y que llegues con buen rollo. Nosotros, antes que coro, somos familia. Antes que coro somos familia. No queremos malos rollos. Al revés, si alguien va con un problema, intentamos quitar que ese momento que está allí, que se lo pase bien, que las preocupaciones se uh -huh. quede fuera. Y si tiene un hombro donde desahogarse, aquí estamos nosotros. Muy bien, cada cosa en su momento, ¿verdad? Si se sí. va a cantar, va a cantar. Sí. Y ya me gustaría que dejarais un teléfono, un contacto para las personas que no estén viendo, nos estén escuchando, que no sabían que un coro, pues también se contrataba, <risa> pues que lo sepan y dónde hay que hacerlo, porque yo ya me hace unos añitos, pero que si no, que no diréis yo... ...vuestro teléfono, sí. para que hubierais venido a cantarme... Bueno. ...porque vamos, eso es bueno, a eso Espinita ...bueno, hacer las bodas de oro, las bodas de plata... Sí. ...o no sé, las bodas de... ...la de Ribón, no me lo que quiero ser mucho... ...a mí que mi Pepe también... ...las de de cristal, aunque sea, que a los días años... ...a ver si estamos ah, no. todavía... Bueno. ...venga pues, bueno, un vena, contacto yo, yo donde... deja puedo dejar el mío, que ellos se han puesto todos de acuerdo... ...y me llaman la manager... No sé. La manager, venga manager. manager Tengo más tiempo y la verdad es que puedo dedicarle más tiempo a esto Entonces pues dejo mi teléfono Que es 606-664-700 Y yo soy Mati y bueno, se pueden poner en contacto claro, con sí, lo vamos a poner en pantalla para que las personas que ah, quieran llamar o tener más información Que también, eh, ¿no? Habrá personas que, que quieran Nos pueden contratar para cantar la Sevillana y Rumba Que para la misa rosiera ...que para ahora, para Navidad, para uh -huh. los villancicos... ...eso no me lo pierdo, hoy tenemos una cita aquí ya... ...en Navidad sí. para escuchar esos villancicos maravillosos... ...de con este coro, son y sal... ...que sí que tienen salero, eh, <risa> <risa> ...muchos salero que tienen ella. ...bueno pues yo creo que ya podéis despedirnos ...con algún temita vuestro, ¿no?... ...a ver sí. qué temita Pepe nos quiere hacer... ...y con todos ustedes... ...la ...la luna... ¿La luna? ¿Eh? La luna, pues nada, con la luna nos vamos a despedir a este coro maravilloso Son y Sal, con esta alegría un grupo local que lo dan todo, yo lo habéis visto aquí en este estudio, así que espero que haya sido de vuestro agrado, seguro que sí, y que si necesitáis alguna actuación, que llame al teléfono como puesto en pantalla, porque ellos van donde quiera que haya que ir. Bueno, pues nos quedamos con ellos. <risa> Quiero amante, al de la noche, oye, el todo amante Al de la noche, o el os vida. Si me miras de noche, de amor me muero no. De amor me muero. si te de noche de por ¡Me Aquella noche, cuando en mi alma, cuando en mi alma, no que la noche, cuando en mi alma, no que la noche, ore, cuando en mi alma, cuando en mi alma, se tu frío y perdieron la alma, se atravesó tu ole, y perdí la alma. Bueno, ya que hemos despedido a este coro tan entrañable, tan maravilloso y que yo me gustaría quedármelo conmigo aquí siempre en el estudio para amenizar estos programas, sería genial, ¿verdad? Bueno, no lo puede ser, pero sí lo vamos a tener aquí en Navidad, que casi que me ha hecho una promesa aquí ya directa. Así que para Navidad volverán otra vez este grupo maravilloso, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos con más temas de actualidad.